Si algo hemos aprendido en estas semanas es que la revolución digital sigue generando más preguntas que respuestas. Tenemos que afrontar estos nuevos debates con responsabilidad y pensamiento crítico. Está claro que el fundamentalismo y el conservadurismo tanto en Chile como en el resto del mundo ya aprendieron a usarla para sus fines. Lo digital puede ser un efectivo medio de manipulación ideológica y así la han puesto en práctica. El ejemplo del uso de datos en la pandemia actual es elocuente. Nos quieren controlar. Entonces, si la democracia peligra no es a causa de lo digital, sino del uso que hacemos de las tecnologías. Estas tecnologías no son neutrales y requieren, por lo tanto, personas alertas y críticas que efectivamente las pongan al servicio de la paz, la solidaridad, la democracia, la inclusión y la justicia social. Aunque parezca paradojal, se trata de poner la tecnología al servicio de lo auténticamente humano, más allá del imperio del capital. Ante ello, ¿qué harás tú?